¡Bienvenidos a Marihuana Televisión News! En este programa veremos que el activismo canábico ha empezado con fuerza el año, a pesar de que la situación política no es propicia y de que la represión continúa implacable hacia consumidores, cultivadores y al sector canábico en general. También repasaremos la actualidad internacional, donde no dejamos de tener novedades en los cinco continentes. En Top Cultivo seguiremos aprendiendo técnicas para el cuidado de nuestras plantas y veremos una variedad que destaca por su espectacular cromatismo. Por supuesto, repasaremos los próximos eventos y alguna sorpresa más. ¡Empezamos! Este mes de febrero hemos tenido diversos eventos donde el debate sobre la regulación del cannabis ha sido el protagonista. Por ejemplo, se ha celebrado el tercer congreso de CADFAC, la Federación de Asociaciones Canábicas Catalanas. Este año, de forma telemática, han participado 36 entidades canábicas. El objetivo principal del Congreso ha sido promover una ley que regule el funcionamiento de las asociaciones de consumidores de cannabis y establecer las líneas de trabajo para los próximos cuatro años. El Congreso contó con la participación de los expertos y activistas que reconocieron el trabajo de las asociaciones catalanas y debatieron las líneas de actuación a emprender. Sí que os quería decir que habéis conseguido que la subcultura canábica que el Romaní ¿no? ya describía en los ochentas Realmente la es convertido en una cultura formal, o sea, una cultura en mayúsculas. en el segundo año de legislatura del gobierno de coalición y, por tanto, la cuestión del cannabis es muy importante que entri en este año dentro del ciclo legislativo, porque si no, probablemente una cuestión tan grossa como la legalización del cannabis no es debatrà y se aprobará en los dos últimos años de la legislatura me reconfortan de ver que no pareu, que tireu endavant, que no os deixeu vence que malgrat todas las intervenciones, malgrat que tengamos a la presión, malgrat todos los malgrats, esteu aquí y seguiu lluitando. Y creo que es fundamental lo que estáis haciendo, creo que estáis haciendo una gran labor y por eso quería animaros a seguir, porque si queremos conseguir una regulación del cannabis social, democrática no sea todo negocio, las asociaciones son fundamentales. El trabajo de los clubes no solo es reconocido en Cataluña y el Estado español, sino que ha sido una fuente de inspiración a nivel internacional, a pesar de que su desarrollo se haya frenado por aquí por culpa de la represión policial y judicial. Estos clubes son muy importantes y hoy por hoy en Argentina estamos esperando que se termine de aplicar el programa que regula el autocultivo en los clubes de abastecimiento para personas que hacen un uso medicinal. Es realmente un modelo importante que se autogestiona y que se gestiona a través de los socios con una mirada social y que trata de llevar adelante los principios de colaboración y solidaridad. Reconocemos nuestra lucha como hermana a la que acalibramos en pos de la defensa del derecho que nos asiste como seres humanos libres y soberanos de cultivar y usar para mejor gestionar nuestros dolores y nuestros placeres esta maravillosa y antigua planta sagrada. Como decía el famoso astrofísico Carl Sagan, la ilegalidad es un despropósito, un impedimento para la utilización cabal de una droga que ayuda a producir tranquilidad, favorece las intuiciones, la sensibilidad y los sentimientos de amistad que tan desesperadamente se necesitan en un mundo cada vez más disparatado y peligroso. Una, una gran manera de acercar cannabis de una forma muy amigable, muy colectiva, muy cooperativa, eh, para que podamos estar eh, juntos eh, cultivando nuestra medicina si lo necesitamos para eso, eh, para el uso adulto, para cualquier uso que tengamos, eh, y de esa forma, pues... Eh, Estar juntos, unidos, parte de este movimiento global que existe para reformar nuestras políticas de drogas. El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis también ha realizado su primer congreso internacional. También de forma virtual ha contado con la participación de los expertos en políticas de drogas letrados, psicólogos o activistas que han aportado sus diferentes perspectivas. También acudieron representantes de siete de los 18 partidos que hay en el gobierno actual, aunque tal como manifestaron, para la mayoría del cannabis no es un tema prioritario. Este tipo de debates no se suelen dar a nivel parlamentario porque este tema igual es una percepción mía, pero no está en el centro de la de agenda. La claro, que en el acuerdo de coalición, que es la hoja de ruta del, del gobierno, no aparece el ámbito, ni, no digo del cannabis en su regulación global, ni tan siquiera el ámbito del cannabis medicinal. Casi todos los políticos asistentes coincidieron en la necesidad de regular tanto el uso adulto o lúdico como el terapéutico y medicinal. Los argumentos siguen sólidos sobre la mesa desde hace tiempo. Solo hace falta una voluntad política que nunca acaba de llegar. No hay ninguna, ninguna razón objetiva eh, para decir que es mejor seguir manteniéndolo en el prohibicionismo que en una regulación. La parte terapéutica, y no me gusta separar las dos porque creo que tienen que ir de forma conjunta y de forma integral, la parte terapéutica en realidad es muy fácil de regular. Sí. Solo lo que se necesita es que la gente española del medicamento diga que, que es así y que haya una voluntad política al respecto. O sea, es autoconsumo, claro, tanto consumo como cultivo, no es delito, pero no está determinado claramente que es autoconsumo y al no estar determinado no hay seguridad jurídica y al no haber seguridad jurídica hay indefinido. Mientras la ley mordaza sigue castigando a consumidores y a cultivadores, hay sectores interesados en que esta situación solo cambie para su propio beneficio. Y Nosotros creemos que es importante que, por un lado, que no venga Filmborgues aquí a, a vendernos un paquete eh, de, de, de, de porros, ¿no? y que sean las empresas del Ibex 35 que con grandes latifundios empiecen a cultivar y nos vendan con sus normas que hasta, hasta está prohibido el autocultivo y lo que tenemos que conseguir es eh, contener los grandes intereses económicos porque aquí un punto fundamental del que hay que hablar es de la distribución de beneficios vale los beneficios los beneficios pueden ir hacia arriba pueden ir hacia abajo y estoy segura de que a todos los diputados que hemos estado aquí nos han tocado la puerta en las farmas para hablar de regulación de uso medicinal. Finalmente, nos entristece saber que el partido que podría cambiar esto, ya que contaría con los apoyos suficientes en esta legislatura, sigue empeñado en que cannabis es una droga. Nos guste o no nos guste, la podremos multiplicar, valorar, eh, plantear, pero es una droga y está tipificada así por la O2, por la OMS y por todos los organismos. Internacionales. Mientras esperamos que la totalidad de la clase política se ponga en la piel de la sociedad, queremos recordar que hay gente como Albertio y la directiva de AIRAM encarcelados en prisión debido a su trabajo por la regulación del cannabis. Y donde parece que también empieza a haber movimiento es en la iniciativa de CONFAC a través de la plataforma Osoigo.com, donde por fin un grupo parlamentario contestaba su pregunta. Desde CONFAC queremos informaros que hemos recibido nuestra primera respuesta a la pregunta del portal Osoigo. El grupo parlamentario Ciudadanos está a favor de una regulación integral del cannabis y evidentemente por sus características con una vertiente liberal. Esperamos que esta sea la primera de muchas otras respuestas para visibilizar el apoyo parlamentario que tienen nuestras propuestas. Así que desde CONFAC seguimos trabajando para abrir el debate político y dotar de seguridad jurídica a los clubes sociales de cannabis, así como abrir otros debates relativos a la regulación. Y para este 2021 no os perdáis las últimas novedades de Delicious Eats, la Golosa en su versión rápida y la Delicious Cookies, deliciosas. Y ahora, en Top Cultivo, Sara nos va a enseñar una variedad de color púrpura y una técnica para controlar la altura de las plantas. Hola, hoy vamos a ver una variedad cuyas flores son de color morado, la Purple Cush No Auto de Buda Seeds. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta de hoy nos la envía Erasmus desde Algeciras y quiere saber cuál es el mejor método para controlar la altura de sus plantas. Hola Erasmus, existen varias formas de controlar la altura de las plantas. En Top Cultivo ya hemos repasado varias como la poda pical, el Scroc o el LST o Low Stress Training. Hoy te voy a mostrar cómo planteó un amigo el entutorado en sus plantas para que crecieran en horizontal. Podemos querer controlar la altura de nuestras plantas por varios motivos. Uno es la ocultación, no queremos que sean visibles para los ojos extraños cuando están en el exterior, hay ejemplares de sativas que pueden superar los 3 metros de altura. Otro es el espacio disponible, sobre todo en interior, donde la altura de las habitaciones o de los armarios de cultivo suele ser limitado y necesitamos que las puntas de las plantas guarden cierta separación de los focos aprovechar mejor la luz y que ésta llegue en igualdad de condiciones al mayor número de ramas. Sería otro de los motivos para aplicar alguna de estas técnicas. Mi amigo quería conseguir unas plantas que no fueran muy grandes, sobre todo que permanecieran fuera de la vista de unos vecinos suyos bastante cotillas, pero que a la vez fueran productivas y le ayudaran a proveerse para una temporada sin tener que acudir al mercado negro. Eligió una genética Purple la Purple Coose de Buda Seeds. Lo primero que hizo fue sembrar tarde, ya entrado el verano, para que las plantas tuvieran menos tiempo de crecimiento. Además de esto, les hizo una poda apical o sea, les cortó la punta del tallo principal para que empezaran a crecer desde las ramas inferiores. Finalmente, les fue haciendo un entutorado con varillas para forzar el crecimiento horizontal, al modo de una pantalla verde o Scroc. Una estructura sencilla que fue quitando cuando las plantas dejaron de crecer. El resultado final fue unas plantas con forma de arbusto repletas de cogollos bien desarrollados en todas sus ramas. Ya sabes Erasmus, existen varios métodos para controlar la altura de tus plantas, a la vez que puedes conseguir que todas las ramas produzcan lindos cogollos. La siguiente pregunta nos llega desde Santander. Ana María quiere saber si los cogollos morados se producen por las condiciones ambientales o si se deben a las genéticas. Hola María, hay condiciones tanto genéticas como ambientales para que podamos ver esos cogollos tan hermosos de color púrpura. Los de la mayoría de las variedades de marihuana son predominantemente verdes, si bien existen variedades cuyas flores son de color púrpura o morado. Estas llaman la atención y atraen a muchos consumidores y cultivadores. Este color púrpura se debe a los pigmentos antoceaninas que hay en los tejidos de las plantas. Se hacen visibles al degradarse la clorofila y con ello perder el color verde. Esto ocurre en muchos casos al final de la temporada y puede suceder por un cambio en la estación al bajar las temperaturas. Del mismo modo, se puede provocar en un interior al bajar la temperatura unos grados. Si bien el ambiente favorece estos procesos, no es el único elemento. La genética será decisiva, la que marcará el potencial metabólico y la capacidad de una variedad para producir pigmentos antocianinas. La genética también permite reaccionar a los cambios ambientales, como las diferencias de temperatura entre el ciclo diurno y el nocturno. La presencia de azúcares o el ácido cítrico en la fertilización durante el periodo de floración también puede reforzar la aparición del color. Del mismo modo, una variedad con el potencial genético para cambiar el color puede no hacerlo si las condiciones ambientales no lo facilitan, por ejemplo, por la ausencia de diferencias térmicas a lo largo del cultivo. La asimilación tardía de mucho nitrógeno también puede impedir el cambio de colores. Así que Ana María, la genética es imprescindible pero necesita unas condiciones en el ambiente que la estimulen para producir unos colores u otros. La última cuestión de hoy nos la envía Fabián desde Cali. Fabián quiere que le aconsejemos una variedad resistente a la humedad. Hola Fabián, si quieres una planta resistente a la humedad y además bonitos colores, te vamos a recomendar la Purple Cus de Buda Seeds. Purple Kush No Auto es una versión de las Kush moradas que triunfaron en los años 90 y que Budasitz ha recuperado para aliviar la nostalgia de los más mayores y para que la gente más joven también la pueda disfrutar. Se trata de un híbrido con elevada potencia índica, de crecimiento explosivo y rápida floración, apenas 60 días. Durante la fase de floración es cuando empieza a mostrar su intensa tonalidad morada, con la que exhibe una gama cromática de relumbrantes colores por su abundante resina. Purple Goose es resistente a humedades, perfecta para sitios donde el verano acaba pronto. También es una variedad que se defiende bastante bien de las plagas, una planta fácil de cultivar y que además es generosa con su producción, de 400 a 480 gramos por metro cuadrado en interior y de 900 gramos a un kilo en exterior. Su sabor nos evoca a las frutas del bosque con matices terrosos y su efecto es relajante y placentero, capaz de abrirnos el apetito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 Gracias, Sara. Por cierto, ya están disponibles Buda Classics, esas variedades que marcaron los inicios de la cultura de la marihuana. ¿Os gustaría saber cómo conseguir los mejores resultados? globalizado, el equipo de Marihuana Televisión va a abstenerse de viajar a Rusia en una temporada. Allí dos nuevas leyes van a imponer penas de 15 años por hablar de drogas en Internet. Los debates sobre políticas de drogas o las expresiones de la cultura canábica se van a tener que realizar en clandestinidad o simplemente desaparecer. Si repasamos el mapa de la gente encarcelada por drogas en el planeta, nos encontramos con cifras aterradoras y con un escenario en el que las condenas son desiguales entre países, razas, clases sociales o sexos. La industria de muchos sistemas penitenciarios se basa en la reclusión de consumidores y pequeños traficantes de diversas sustancias, siendo las mujeres presas una de las víctimas más vulnerables de esta trama normalmente asociada a corruptelas de toda índole. Este mes nos vamos a fijar en Túnez, allí 7 de cada 10 mujeres encarceladas son por asuntos de sustancias y se ha realizado una gran manifestación en protesta por la condena a 30 años de prisión a tres jóvenes por fumar en un recinto deportivo, aunque los familiares de los acusados dicen que no llegaron a encender el porro. Túnez, con su Ley 52, incurre en una violación sistemática de derechos humanos con los postulados de la ONU, ya que las leyes internacionales no penan el consumo. Y atención, el Has Marihuana Hemp Museum estrena nueva web. Visítala y descubre un sinfín de curiosidades sobre esta planta milenaria. Otro país árabe en el que se escuchan voces de cambio es Marruecos, el principal productor del hachís que se consume en Europa. Los miles de agricultores que en la actualidad ven condicionado su trabajo a las exigencias de las mafias y los funcionarios corruptos que trafican con el cannabis, van a ver cómo se tramita una ley que permitirá el uso terapéutico y medicinal. Aunque se trata de una ley histórica, expertos coinciden en que las miles de hectáreas de cultivo puedan adaptarse a las exigencias de calidad y trazabilidad que establece la industria farmacéutica para los derivados del cannabis. Encontrar la mejor semilla de cannabis puede ser complicado. En el mundo existen muchas variedades procedentes de diferentes zonas y climas. Los bancos de semillas han recogido y conservado durante años muchas de estas variedades. En Marihuana Labs creemos que la mejor semilla es la que más se adapte a tus gustos o necesidades. Por eso hemos utilizado la tecnología más avanzada para crear la primera guía independiente. Si deseas ampliar tu colección genética y crear tus propios cruces, descubre las variedades originarias halladas por todo el mundo. Elige tu sabor o aroma favorito y combínalo con los que más te gusten. Gracias a nuestro diseño intuitivo puedes comparar fácilmente las características más importantes. Nunca volverás a ver la marihuana de la misma forma. Para reflexionar sobre la represión a los consumidores y cultivadores de marihuana, no os perdáis nuestro vídeo debate moderado por Miguel Jimeno, que se emitirá en la próxima Esparavis Virtual el 26 y 27 de marzo con Fernanda de la Figuera, la abuela marihuana, José Afuera, coordinador de la CONFAC, José Chualonso de ACMEFUER, todos procesados en estos momentos, y José Miguel Quintana Alplón, que pasó más de un año en prisión de Ecuador por llevar marihuana para su consumo terapéutico cuando viajaba a Uruguay y a entrevistar a Pepe Mujica. Así que... Creo que este año es el año de la batalla y... Oye, vamos a verlo, pero creo que podemos hacerlo bien. Así que un poquito de ánimo a todos y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 Ni, ni, más, ni más ni menos, ¿no? Ahora vamos con nuestro compañero El Plon desde Colombia. Él va a reflexionar sobre el estado de las prisiones en Ecuador, que ha sufrido en sus propias carnes y que han sido una trágica noticia estos días. Saludos, colegas de la Marihuana Televisión en España. Los saluda su colega El Plon desde Colombia, desde la casa de la marihuana en el mundo. ¿Cómo están mis queridos colegas? Bueno, yo por aquí hoy dándome una vueltica aquí en el parque. Y hoy quería... Pues contarles frente a una dolorosa y triste realidad que se está viviendo en el planeta entero y es de eh, lo que están pasando, eh, pues muchos de nuestros colegas eh, marihuaneros que están en las cárceles. Y puntualmente quiero eh, referirme a una situación muy dolorosa que ocurrió la semana pasada en las cárceles de Ecuador, ¿no? como por variar, eh, seguimos presentando problemas de. Eh, violación de derechos humanos en las cárceles ecuatorianas mis queridos colegas eh, en el día de hoy básicamente quiero hacer una denuncia pública frente a esta eh, penosa eh, y tortuosa situación que están viviendo nuestros eh, colegas marihuaneros y todos los presos en las cárceles ecuatorianas eh, acaba de haber una masacre 80 personas muertas en cuatro cárceles de ecuador y lo peor es que no pasa nada o sea Imagínense ustedes, mis queridos colegas, que ustedes por estarse fumando un bareto o por estar llevando una libra de marihuana para su consumo personal o por tener unas maticas en casa, pierden su libertad. Terminan en una cárcel ecuatoriana o de muchos lugares, pero tengo que referirme a Ecuador porque pues es lo que yo conozco. Y en esa cárcel eh, prácticamente nos condenan al inframundo, nos condenan a eh, violentarnos como seres humanos nos golpean, nos torturan, nos extorsionan y adicionalmente a eso estamos inmersos en peleas que no son nuestras en donde nos arriesgan nuestras vidas y en muchos casos perdemos nuestra vida también. Y eso fue lo que ocurrió con 80 personas la semana pasada en cárceles ecuatorianas. Gracias a la ineptitud y a la corrupción del gobierno ecuatoriano, gracias a esta mafia que han montado entre jueces, fiscales y policías en la República del Ecuador, Muchas personas inocentes como usted y como yo están pasando eh, todas las torturas que ustedes no se puedan imaginar. Han perdido su vida simplemente por estar en el lugar equivocado. Y eso no lo podemos seguir tolerando, mis queridos colegas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que esto no ocurra? ¿Dónde está nuestro grito? ¿Dónde está nuestra posición como marihuaneros? Mis queridos colegas, es momento de despertar. Llegó la hora de fijar una posición radical de exigir a las organizaciones internacionales de derechos humanos o a los gobiernos a quien toque exigirle presencia inmediata de derechos humanos, especialmente en las cárceles de Ecuador. En Ecuador están montando un negocio con nuestra libertad. Hay personas, compañeros míos, que, que siguen aún detenidos, que ya cumplieron sus condenas y que ya cumplieron sus acuerdos para, ver, para poder recuperar su libertad. Y aún así, siguen privados de su libertad. ¿Por qué? Porque necesitan tener personas presas para mantener, para sostener esa mafia y ese negocito que han montado en nombre de la justicia. Mis queridos colegas, esto no es un tema de Ecuador, esto no es un tema de Colombia, esto no es un tema de España, es un tema mundial. Llegó el momento, llegó la hora de pararnos todos en una sola voz, al unísono. Mismo día, mismo lugar, una marcha mundial en donde le exijamos rotundamente a estos gobiernos el cese de la persecución a nuestro grupo poblacional y libertad inmediata a todas las personas que en este momento se encuentran privadas de su libertad por el delito de quererse fumar un bareto en paz. Que la planta santa nos ilumine y nos guíe en nuestros caminos. Buenos humos, colegas. El pasado 27 de marzo se estrenaba Canábicas, el documental colectivo realizado por más de 200 mujeres participantes y realizado por Clara Sativa de España, Belén de Chile y Polita de México, como representantes y coordinadoras de cada red de mujeres canábicas convocantes a esta aventura audiovisual. La verdad que fue muy emocionante. Estamos. La planta debe ser liberada. Todas juntas. Todas juntas. Visca de libertad. ¡Cumpleo! Chao. Y éxito oves. Un abrazo. ¡Mua! Peace out. El próximo 6 de marzo, atentos, porque el debate canábico se acerca a Villarreal en Castellón, donde FAC Levante y las asociaciones Vector Positivo y Terapéuticas Hierbas Castellón han programado una jornada muy interesante. Cannabis y Agricultura, Sociedad Civil, Medicina, Ciencia, Derechos y Ley. La podréis seguir en nuestro canal y en el de Confac. y 27 de marzo tendrá lugar la primera edición virtual de Spanavis con más de 300 empresas expositoras, conferencias, salas de networking y cerca de 4.000 visitantes profesionales. Dos días de feria virtual donde profesionales del sector canábico podrán intercambiar opiniones y tener la oportunidad de crear nuevos contactos y buscar clientes potenciales sin tener que desplazarse. Invitar a todos los cibernavegantes a que acudan a esta edición virtual de, de Spanabis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 Expo With Mexico Hybrid Primavera 2021, que iba a celebrarse a finales de febrero, se ha pospuesto un mes para poder brindar una mejor experiencia a expositores y asistentes, así que se realizará del 26 al 28 de marzo. de marzo al 1 de abril se va a celebrar en Cali, Colombia, la cuarta versión de la Copa Farallones, una de las copas más representativas de Latinoamérica. Y el 2 y el 3 de abril en Popayán, también en Colombia, las plantas no pecan, un evento lúdico cultural para compartir conocimientos sobre las plantas milenarias que nos curan.